Buena cabro, aquí estoy en mi canal de YouTube junto a pelado nub. Le estoy ayudando a hacer el cambio de aceite porque el güey no tiene pico idea. Y eso, ahí los dejo con el pelado. <risa> Buena cabro, estoy aquí junto a pelado Nub. Vamos a cambiar el aceite de su moto A los guates. Aquí una maravilla japonesa, maravilla. Motor 159cc, full deportiva, carnado de oro, taxi por las noches, bombero por el día, mejor persona 24-7. Buenas, chicos del youtube, estamos aquí junto a Pelado Noob, eh, actualmente el mejor youtuber de Chile. <risa> En este momento le vamos a hacer un cambio de aceite a su moto Por lo que estoy viendo, está medio perón tratando de ponerle a usted, pero ya lo tiene controlado Tenemos los aceititos, muy importante, nuestra fuente para el Hablaba aceite fuerte, Compadre Habla más fuerte para que se escuche ¡Halo! Bien, ahí sí, ya ¿Ya todo el mundo? Estoy cachando que va a mirar a pu puro dar la cacha, weón. Venían como a dos y tanto, weón. Yo venía como a gamba, veinte, 20, wey, 20, wey, wey, wey, wey. Oh, les esculiado. Ahí fue cuando yo dije, voy a dar la va a a puro dar la cacha. Porque si se van a ir todos juntos, yo salen todos como a dos gambas para allá, wey. Llegando. Una es que por eso y... si llegan más motos así como las de nosotros sí. vamos porque si no, weón, vamos, a quedar, atrás y vamos va. a quedar atrás y al final va a ser la misma a lo mejor nos vamos para otro lado wea. ¿qué? nos vamos por la pista rápida adelante la rápida ¡Ah, concha de tu madre! ¡Ah, puta madre! Oh. ¡Ah, con... ¡Oh, oh concha de tu madre, weón! ¡Oh, que me pegué fuerte, weón! ¡Oh! oh. ¡Oh, los conchos tuvarios! ¡Esto weá más curado weá! ¡Mira conchetumario Eso yo lo llamo ventilación de coco, coco. <risas> ¡Conchetumario! ¡Ojo! ¡Uh, me ha tanque weá! Corruptos, malditos, malvados! ¡Meotan! tan que bueno, la me voy. Respirando el humo de la cancha. Me encuentro acá, eh, ya en dirección a casa, de vuelta del trabajo y todo el tema El día, uy, oye que están bélicos los pacos, weón, llevándose motos toda la weá weón. Ya, vamos, oye eh... miren a que tenemos aquí la pequeña niña pero ¡Eh, no vemos! momento sal del día sal de ganar la boquita de hecho de menor no se ve si una no Ya Sofía pelo rojo. No, no te dicen montame papi montame ah, papi acelera montame montame y acelera y aquí podemos apreciar como entre cuatro weones no se puede <risa> no pueden colocar un puto quitazo por loco en la cuatro we weones pensando ahí estamos <risa> <¿Sí? risa> Hágalo usted mismo <risa> ¿No, <mañana>. tutoriales compadre <risa> <¿Todo risa> <con risa> <oyado? risa> Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video La verdad es que me estoy en este minuto llegando a una bomba de bencina Donde eh, no vengo a echar benzina sino que vengo a lavar la moto Ya que está bastante sucia Pero really ah. Conchetumere Está mala Mm. Bueno, quería lavar la moto <ríe> Todo se rumbo Dentro de mí Dentro de mi Concha tu madre, ¿y ahora dónde voy? Esa era la idea del video güey, Lavar la moto Sería huevón No se ve, pues no sale. no? ¿Sí está ahí? está... Ahí está... está... mal, está hueón. La hueón, ¿no? La hice. ¿no? No, sí. <risa> ya, cabrón. Fue un gusto estar aquí con Pelado Noob. Le hicimos toda la pega al fome culeado. <risa> y güey? quedó buena la moto, así que chao. <risa> chao, cabro, hueón. <güey. risa> bueno, esta es una toma falsa... Estamos viendo como el pelado hace la tanga porque la verdad yo le hice todo el trabajo. Mira, no está haciendo absolutamente nada, está como meditando, haciendo yoga en la moto. Para que vean chiquillos, ojo con los mecánicos Chanta. Este es un Chanta pero total, es más, creo que lo está siguiendo el tío Emilio. Así que ojo, tengan mucho ojo y cualquier cosa les dejo mi número de contacto en la descripción. Chau.